mi nombre es Eunice Díaz soy ecuatoriana, pero Dios me ha traído a Polonia y tengo el privilegio de poder ver y ser parte del avivamiento que Dios quiere hacer en toda Europa. Queremos invitarte al evento para mujeres, al Congreso para Mujeres Cristo es Suficiente. Y sabemos y creemos que Dios tiene una palabra especial para ti, mujer, porque Dios te quiso aquí y ahora. Y Dios tiene un propósito para cumplir a través de ti. Y queremos que puedas encontrar en Jesús Jesús la llenura, eh, la plenitud, el gozo que como mujer necesitas para cumplir tu propósito. Vamos a estar orando por ti, así que les invitamos al Congreso de Mujeres Cristo es Suficiente. Vamos a estar orando por ustedes y creemos que Dios va a hacer algo muy especial.